...ahora vamos a preguntarle por favor a Gloria Marrero... ...ya que el alcalde nos la ha introducido, ¿verdad?... ...que ella nos cuente qué opina ella ¿no? de esta fiesta de la accesibilidad... ...cómo se siente ella en este día tan especial para todos nosotros... ...en este día que tra estamos trabajando por la inclusividad... ...porque no solamente está destinada esta fiesta... ...a personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida... ...sino para todos, ¿verdad?... ...para todos, inclusive para todos... ...a ver, ¿qué, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros hemos convocado aquí a todos los ciudadanos... ...con o sin discapacidad... ...porque se trata de eso, de que haya una visibilidad... ...de cuáles son los problemas de las personas con discapacidad... ...pero para poco a poco ir salvándolas... Eh, ...tenemos una concejalía de accesibilidad en el ayuntamiento... ...que es nueva, que ha empezado en esta legislatura... ...que la dirijo yo... ...y que principalmente queremos eliminar barreras físicas en la calle... ...hemos empezado a hacer itinerarios accesibles... ...porque antes habían trocitos en un lado, trocitos en otro... ...pero no tenían una continuidad... Entonces ahora hacemos itinerarios accesibles, aparte de otras actuaciones en plazas o en, en zonas públicas, con los talleres de sensibilización que hemos creado también para los empleados municipales, que todos los meses pasan eh, de cada concejalía a dos personas para recibir un taller de accesibilidad, unas charlas, todo esto significa que poco a poco se va avanzando en que la idea es que todos somos diferentes pero tenemos los mismos derechos y que tenemos que estar todos incluidos en el mismo sistema con la igualdad que requiere el desarrollar una vida que, que, que te deje vivir el, el ocio, el estudio, el trabajo en igualdad de condiciones y con un respeto a las diferencias que tenemos. Pues en efecto, un respeto por las diferencias que tenemos, porque todos, todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, muy bien dicho, muy bien dicho. Así que todos por una Gran Canaria accesible, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y luchemos, seguimos luchando, ¿verdad que sí? Seguimos todo el día aquí de fiesta, porque esto es una gran fiesta. Muchas gracias, un gracias. besito. Oh. Adiós.